vías fue una obra colosal que fue el puente santa cruz entonces para hacer una obra de ese tamaño pues no se tardaron un mes, dos meses, ¿no? era tal vez un año entonces muchos extranjeros tenían que estar hospedados temporalmente en santa cruz es, es el mismo que voló Juan Juan Matzi verdad intentó volar, intentó volar sí, los a algunos documentos que nos han pasado este historiadores eh, gente de santa cruz no les quisieron dar combustible para que hiciera uh -huh. su, su destrozo no porque la gente de Santa Cruz pensaban que eran bandoleros, porque algunos registran que empezaron a saquear casas, pero en realidad eran las tropas de Juan Juan Manzi. Bueno, es que hay mucha historia aquí en Santa Cruz, o sea, el, el este eh, dinamiteo que hizo Juan Juan y marca el inicio de la Revolución Mexicana, lo cual nos llevaría a pensar que Tlaxcala fue... La cuna de la Revolución sí. Mexicana, o sea, somos cuna de muchas cosas que no reconoce el Estado y no somos cuna de otras que el Estado sí, se reconoce. No sé. Y sí, aquí sí. estamos también ante una de las cunas del carnaval tlaxcalteca, del carnaval moderno. Vamos a aclararlo sí. porque hay otro carnaval que está un poco antes de mascaradas, de comparsas, pero el carnaval moderno arranca con el eh, con el vale de cuadrillas. Eh, y bueno, esta historia de los ingleses, hay una leyenda que dice que llegaban los músicos de Veracruz, que venían de Oaxaca, y que aquí venían a descansar un ratito, a reposar, y que los ingleses franceses que ya había acá les pedían melancólicos, que les tocaran las piezas que estaban de moda en Europa lanceros y francesas sobre todo hay algunos registros que tengan ustedes de, de, del baile de estas hermosas piezas de estas hermosas cuadrillas lanceros, francesas exactamente, no hemos encontrado nada pero pensamos que probablemente en la inauguración de la Trinidad en 1884 se registran música de cuerdas, ¿no? un evento con música de cuerdas y ahí se relaciona al personaje Cornelio del Raso, que era muy similar a la labor que hacía Jesús Ariadna Chucho Roto como bandolero también robar a los ricos y repartir lo que robado a los pobres, no se consigue este hecho este en 1884 y que este bandolero también ayuda a la presidencia a las autoridades a, a someter y atrapar a otros bandoleros, pero en el registro histórico dice que salieron de un baile de música de cuerdas, entonces pensamos que había muchos centros donde se pudo haber dado esta situación de que los niños extranjeros por cuestión melancólica, porque muchos se congregaban eh, como ingleses, como franceses, como italianos y entre ellos se decían hermanos ¿no? por haber venido por un único motivo que era la intervención ¿no? y ahora Muchos se quedaron en estas partes a conseguir trabajo y lo obtuvieron en la Hacienda San Diego a en las fábricas textiles. Pero un poquito más allá, sabemos que muchas de las tropas militares tenían sus bandas musicales. Es un hecho que, por ejemplo, el conde Tun, que estaba al resguardo de, él, de las tropas de voluntarios austrohúngaros, tenía su banda musical con este Joseph Sauerthal, que de él se consigna mucha música. Que él, puso pero que él también tocaba en Puebla como también cada periodo de tiempo en la Alameda de México se bailaban cuadrillas entonces toda esa influencia también pudo haber estado acá en las haciendas principalmente en San Diego Patlaguaya porque hemos encontrado datos de unos franceses que tenían a su cargo a otros franceses y esos a su vez a españoles y a gente que vino con Maximiliano uno de ellos fue este, el ingeniero Antonio Lorenz que fue uno de los encargados de verificar eh, la construcción del canal que desviaba el agua del río Tequisquial y llenaba el estanque de la fábrica de la Trinidad. Pero también muchos de ellos sirvieron de apoyo a los empresarios textiles para asesorar en sus construcciones. No, es todo, todo, todo, todo el mundo de, de, de bueno, de que se combinaron muchos factores para que se iniciara aquí en el Valle de que se conoce Carnaval, modelo de Tlaxcala. ¿Qué, qué, qué registros tienen de las cuatro rosas? Porque este es el único lugar que he encontrado que podido explicar por qué se llama así esa cuadrilla eh, y he encontrado aquí el baile íntegro, ¿no? Como tiene que ser ejecutado porque lo van también en contra, lo bailan hasta en Santiago Gulapan, pero la verdad ya está muy deformado el baile. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué datos tienen? ¿Por qué cuatro rosas? ¿Por qué cuatro estaciones? ¿Qué saben ustedes? Eh, bueno, por, en, la, en lo que se refiere a la forma de bailar, eh, a las evoluciones, eh, los pasos que ya tienen más de 100 años, esas evoluciones. Eh, por ejemplo, mi abuelo, que nació en 1937, él me cuenta que los pasos siguen siendo los mismos, la forma de vestir sigue siendo la misma. Entonces han sido muy recelosos en cuidar esos pasos. Pero en cuanto a tener un registro de cuál fue el momento en el que se creó la música, eh, los pasos o el mismo nombre, no, no hemos tenido tanta tanta fortuna en, en encontrar. Eh, pues esto. Sí, porque las piezas son misteriosas. Eh, en realidad hemos estado rastreando de dónde vienen, eh, cuáles son las melodías originales y no hemos podido encontrarlo. Tal vez es porque hubo mucho intercambio con los extranjeros y muchas melodías se fueron quedando. Particularmente las, las eh, cinco mulitas con las cuatro rosas que nos enraizaron eh, qué significan por qué cuatro rosas por qué le llaman así hay alguna hay alguna explicación exactamente no sabemos todavía eso quizá pueda relacionarse con eh, con el ciclo agrícola no pero si son europeas aunque también ellos pasaban su carnaval en tiempos ancestrales en el ciclo agrícola no aunque se hayan ejecutado las cuadrillas en salones no pero no hemos encontrado ciencia cierta por qué con los rosas. Eh, seguramente o sea, es un hecho que es, se europea totalmente la música, como la cuadrilla de lanceros, pero eh, específicamente de su significado no sabemos. No hemos he encontrado, pero puede estar muy, muy relacionado con la idea de que los músicos, al trabajar también en las haciendas, en las fábricas textiles, por familiaridad, por padrazio, con los patrones, hayan también ellos sido depositarios de las partituras porque hemos encontrado también los archivos 1883-84 ya se estaban formando orquestas que no creo que hayan sido tampoco las primeras pero tal vez con la anuencia de los patrones porque muchos de los que las formaban eran obreros de las fábricas entonces, les ponían un reglamento de que si faltaban tal día se les iba a cobrar una multa, ¿no? Entonces, ya desde el siglo, final del siglo XIX, ya se estaban constituyendo más este, seriamente esas orquestas. Entonces, si en las haciendas si en las fábricas los patrones eran europeos y bailaban esa música, pues es casi seguro que los músicos de Santa Cruz también hayan heredado, o si no de oído, o también el papel, la partitura, y de ahí se empezaron a tocar. Porque creo que en San Pablo del se hay una partitura, no sé de qué año es, y dice cuando el acero sí es muy antigua. Sí, es muy antigua, sí. sí, no. Y eso quizá tenga que ver con la intervención francesa de cercanía del cuerpo. Sí, no, desde sí. el de, de, de acero sí, sí hay como que vestigios, eh, ¿no es cierto? Que, en 1870 es quien las escribe, las sí, partituras sí. En, en, circulando ahí. ¿eh? Internet, los temporadas de Internet europeo, las cuatro rosas son las que más nos han llamado la atención. Tenemos bueno, perdón, tenemos un indicio a lo mejor de lo que podría ser el significado de las cuatro rosas, porque nuestra primera evolución, nuestro primer movimiento, eh, cuando los gerentes de primer momento hacen un engaño, regresan a su lugar. Y cuando se vuelven a topar de frente, hacen un movimiento marcando cuatro puntos. Entonces, eso podría ser un indicio de cuál es el significado de cuatro rosas. Obviamente, el carnaval es el resultado de una evolución histórica eh, que trae de muchos ancestros, eh, tradiciones prehispánicas agrícolas hasta podrían ser los cuatro puntos cardinales entonces ese movimiento que nosotros tenemos ninguna camada lo tiene no, pues, ese supuesto. movimiento es único porque sí marcamos cuatro puntos con el movimiento o sea, con qué facilidad le dicen hablan de 1800 y tantos y así de fácil es la explicación lo cual nos dicen que efectivamente estamos ante una de las cunas del carnaval tlaxcalteca porque hemos entrevistado a otras camadas en su historia siempre nos hablan del siglo XX pero pues la verdad me da mucho gusto todo lo que estamos escuchando. ¿Nos pueden explicar rápidamente qué, cuál, cuál es el significado del traje de sus gerentes y por qué le dicen gerente? También, este de, de, de la Catrina, a mí qué pase. Bueno, nosotros, eh, nuestra vestimenta es de Catrín y como ya explicaba el eh, historiador Víctor Guetta, perdón, eh, es mucho raigo europeo por las fábricas y los extranjeros que, que predominaban en esta área, ¿no? entre ingleses, franceses, este, austriacos, húngaros, hasta alemanes incluso. Eh, lo que nos diferencia, por ejemplo, de otros Catrines, es que nosotros intentamos mantener la imagen pura del catrín. Eh, el primer rasgo que nos diferencia de muchos es el sombrero de copa, que nosotros intentamos y somos muy resolosos en el cuidado de nuestros sorbetes porque son de pelo de camello eh, somos eh, otra cosa es la máscara que... de madera ¿no? eh, intentamos en un primer momento la, la imagen oficial del catrín era así sin cabello era solamente el puro bigote el diente de oro y la sonrisa y poco a poco se le fue metiendo el ojo de color o por ejemplo como el diferente que tenemos aquí de este lado que ya se empezaron a utilizar eh, con barba o solamente con pelo, como la careta que tenemos aquí atrás también. Eh, y el segundo rasgo es por ejemplo, la corbata y la levita. Nosotros utilizamos una levita. Eh, muchos eh, intentan eh, asemejar la levita al jack francés. ¿no? Entonces ese podría ser un origen también del, de la levita, ¿no? que se asemejaba mucho al jac francés. Eh, obviamente, los zapatos de eh, pantalón negro, guante de piel. ¿no? En la camada también, como les repito, nosotros somos, tratamos de cuidar mucho cada aspecto de, de los gerentes. Utilizamos guante de piel eh, y el paraguas. Esa es la figura de nosotros del Catrín. Y eh, utilizamos una banda ancha. Eh, no necesariamente tienen que ser blancas. A nosotros nos gusta jugar con los colores. Pueden ser amarillas, verdes, rojas, de diferentes tonalidades. Y es, esto no se llama capa. Mucha gente le llama la capa. Todo esto se llama gasné. Y el gasné va con un bordado florido, ¿no? como en muchas partes de Tlaxcala se utilizan las flores en la vestimenta del catrín. el gas va con un bordado y es obviamente el bordado de las flores, va, se va cambiando según conforme vayan pasando las capitanías se va cambiando el diseño y los colores. El traje de las mujeres el traje de las mujeres eh, tratamos de hacer que sea lo más elegante posible para que luzca con su gerente eh, a veces podría parecer que el carnaval solo se centra en la figura del gerente pero no sería tan alegre el carnaval si no contáramos con la participación de nuestras Marías, así les llamamos nosotros. Eh, ¿Nos puede explicar, por favor, ahora el traje de las Catrinas? Sí. Bueno, en los inicios del carnaval las mujeres no tenían permitido eh, participar en las camadas, ¿no? E incluso hasta había prohibiciones este, por parte del gobierno para que los hombres se vistieran de mujeres. Esto fue evolucionando y eh, se incluyó la participación de las mujeres. ¿Cuándo fue más o menos de la inclusión de las mujeres? Prácticamente como en los 60, cerca de los 60. Empieza, muy bien. Eh, y entonces eh, procuran que las Catrinas hagan juego con el gerente, con el ¿verdad? Sí, eh, nosotros no intentamos hacer de menos la figura de la mujer porque el gerente eh, no se vería tan alegres sin la compañía de su no. María. El, el, al, al hombre se le dice gerente y a la mujer se le dice María. ¿Por qué se les dice gerente? Eso llama mucho la atención. Sí, quizás tenga mucho que ver, está relacionado íntimamente con la industria textil, sí, con los cargos, con los, la jerarquía de las fábricas. Sí, principalmente es eso, aunque mucha gente también en el cierre de las fábricas se fueron a otras fábricas, a la Ciudad de México, Ciudad de Salud, principalmente, y fueron también ellos los que empezaron a hacer más uniforme el carnaval, pero pensamos que el origen está todavía en la jerarquía de la industria textil, pero de hecho de gerente. Gerente, gerente. Ah, y y la, los gerentes que son este eh, que tienen a sus marías entonces, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Perfecto. Eh, incluso cuando los, los hombres se de mujer ya les llamaban María. ¿no? Sí, sí. sí. Sí, de hecho, esa es la yo creo que el nombre de María surge de esa parte de burlarse de los hombres que se vestían de mujeres y llamarles María. Y les decían, a que no me conoces, María. A, que, a que <risa> no me conoces, María. Es Oye, de eh, hecho, eh, es, este, <risa> esa es una tradición que lamentablemente aquí en Santa Cruz este, se perdió. Algunos de nuestros miembros más antiguos nos comentan que se iban al cerro a vestir y que cuando ellos ya bajaban vestidos de gerentes, la gente no sabía quién era. Entonces, esa, lamentablemente esa costumbre ya se perdió, no ahora ya no, hasta nos identificamos, por, ya sabemos qué gerente es por su máscara pero esa es una costumbre que se perdió. aquí ¿no? eh, Regularmente cuando se maneja la castañuela es para marcar ritmo, pero aquí veo que en la camada del centro la utilizan de manera completamente distinta. Así es, eh, lo que nos distingue a nosotros en el uso de la castañuela es que no estamos todo el tiempo haciendo el click, ¿no? como por ejemplo en San Juan en me parece, que todo el tiempo están sonando la castañola y ellos utilizan dos pares de castañola, nosotros nada más lo utilizamos para marcar movimientos, para hacer señalamientos, incluso volteamos y le decía al músico le sonamos las castañolas para hacerle entender que en la evolución de la música se tiene que hacer el cambio. O para regañar al otro huevo que ya te equivocó Sí, para, también para llamar la atención. Sí. Y para nosotros utilizamos la. ¿cuál, ¿Cuál es la jerarquía en de, de, de, de la camada? Este, ¿Cómo se organizan? ¿Cuántos primeros hay con los capitanes? ¿Cómo se llaman ustedes mismos? Eh, la camada se conforma aproximadamente de 60 parejas, aproximadamente. Es. Ese número puede ir a menos, puede ir a más. Eh, es este, diverso cada año. Eh, pero la jerarquía va cambiando. Eh, aquí es cada año se va cambiando de capitanes. Y la los que lo organizan son los tres primeros capitanes para la capitanía 2020 Uriel Hernández es el primer capitán su servidor Elías Darío es el segundo capitán y el tercer capitán es Tomás Mutiel Gallegos ¿Cuáles son sus obligaciones como ¿no? los tres capitanes? Eh, lo princip nuestra principal responsabilidad es eh, nosotros nos hacemos cargo de organizar toda la fiesta lo primero que hacemos es buscar músicos eh, sin músicos esto no, no, no funciona. funciona. No funciona. Eh, lo segundo a buscar es conseguir el audio para, para poder bailar. Y de ahí ya se van diversificando las responsabilidades. Una es escoger los colores, los uniformes, eh, los vestidos de las señoritas, eh, organizar los adornos, eh, motivar al pueblo para conseguir bailadas durante los diversos días de... De carnaval, esas son como nuestras este, principales eh, obligaciones. También este, cuiden ustedes de, la, de las catrinas. ¿no? Sí, sí, los tres primeros capitanes con ayuda eh, de. La capitanía se conforma de 20 personas. Nosotros le pedimos a 17 personas más que formen parte de la capitanía, de los tres primeros, para poder sac sacar el carnaval. de mujeres o nada más sí. puro, puro gerente? Sí, de hecho, eh, por ejemplo, ella es una capitana, ella forma parte de la capitanía de la 2020. Y entre todos vamos este, sacando el carnaval, les vamos pidiendo opiniones... Y así es como se, se organiza el carnaval. Si sí es una tarea eh, ardua y a veces hasta titánica poder organizar el, el carnaval. ¿Cuáles son sus fechas principales? ¿Qué o sea, son las fuerzas que tienen que cada, cada carnaval? Eh, el carnaval inicia eh, el domingo antes del miércoles de ceniza. Pero nosotros tenemos una tradición... Eh, que muchos gerentes nos vestimos desde el sábado en la noche y andamos en la madrugada del domingo por las calles del pueblo gritando visitando gentes entonces nuestro carnaval inicia el, el sábado en la noche y el domingo en la mañana ya empezamos a bailar que es lo que muchos le llaman las visitas las, ¿no? exacto sí las andadas, las andadas. Ah, y, y entonces eh, llega el domingo y ya salen a bailar muchos no, eh, días antes tenemos dos días de andadas antes del miércoles de ceniza que nosotros empezamos el domingo bailamos el domingo todo el día el lunes todo el día en las diversas calles del municipio sobre todo de la cabecera y el día martes es nuestro remate es el día que ya todos los gerentes y todas las marías se visten del mismo uniforme del mismo vestido y todos bailamos en conjunto la con ya la cuadrilla grande el día martes ese es nuestro remate y nuestra octava por motivos de una fiesta religiosa del pueblo, se pasó a los 15 días después del martes del remate. Es a lo que nosotros le llamamos la octava. Y en la octava, el domingo en la mañana, bailamos eh, las andadas en el municipio, y en la tarde ya es nuestra última bailada grande. Eh, ya Es cuando se vuelve a juntar otra vez toda la camada, y ya bailamos en la explanada del de la cabecera municipal. muy grande, sí, ¿verdad? Durante muchos años un nuevo aquí en Santa Cruz. Sí, se sí, hicieron muchos concursos. San Lucas Trapichalco era uno de los principales organizadores organizaba concursos, pero Santa Cruz también organizó mucho tiempo. Pero sin lugar a dudas también los barrios tuvieron mucho, mucho poder en la organización y en la elaboración de los concursos y el apoyo principalmente de sus cámaras. Actualmente ya no hay mucho concurso aquí. Bueno, te uh, tengo entendido que desaparecer el concurso o algo así? Sí, se cambió. Eh, ha venido cambiando el formato eh, según este, el, se esté conformado el ayuntamiento. ¿no? Eso también depende mucho de cómo está conformado el ayuntamiento. Y las propuestas que han venido saliendo en vez de hacer concursos o desfiles es hacer exhibiciones. Y nosotros vamos a hacer una exhibición ocho días antes de que empiece el carnaval, o sea, ocho días antes del 23 de febrero, las diferentes camadas del municipio de Santa Cruz Tlaxcala se van a presentar el día sábado y el día domingo. Pero en vez de concurso ya es una exhibición para que la gente venga y disfrute pues, de los diferentes estilos de las demás camadas. Y a nosotros nos toca bailar el domingo.